de la Lotería Electrónica aquí con nosotros en el estudio. Escuche bien, hay un nuevo millonario en Humacao. Escuchen esto. Anoche se llevaron el premio de Lotto Cash por la cantidad de 1.180.000 dólares y cayó en FJ Supermarket de Humacao. Repito, anoche se llevaron el premio de Loto Cash por la cantidad de 1.180.000 dólares y cayó en el FJ Supermarket de Humacao. Así que chequee sus boletos que podría ser el ganador o la ganadora millonaria de Loto Cash. Esta noche jugamos Powerball con un premio de 378 millones de dólares y recuerda que para ganar,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 Boleto en mano y mucha suerte si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4. El primero para el Pega 2 es el 0. El 0, el segundo es el 5. El 5, el número ganador de Pega 2 es el 0-5. Repito, el número ganador es el 0-5. Veamos ahora los números del Pega 3. Suerte a los jugadores de Pega 3. Vamos a ver los tres numeritos esta tarde. Comienza con el 9. El 9, el segundo es el 1. El 1 y cerrando Pega 3 es el 8. El 8, el número ganador del Pega 3 es el 918. Repito, el número ganador el 918. Y cerramos esta tarde con el sorteo del Pega 4. Última jugada para cerrar esta tarde de premios con lotería electrónica. Llega el primero del Pega 4, es el 6. El 6, el segundo... Es el 2, el 2, el tercero para el Pega 4, es el 3, el 3 y cerrando Pega 4 es el 5, el 5. Anote el número ganador de Pega 4 es 6235. 3, 5. Repito, el número ganador es el 62, 35.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 Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Hablando de nuestra programación por WBRTV San Juan, WBMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez. Amigos, y ustedes están compartiendo el grito de dólares. Un momento en la historia. Y han podido ver la calidad tanto visual como auditiva que tiene la producción y sobre todo ver a un pueblo que se une que no es muy común a veces nosotros decimos no porque no hay nada que una a los pueblos bueno pues fíjense